¿Cómo estamos, estimados seguidores sí, del jueguito? El recuerdo, aquí estamos otra vez en otro juego más, boom, revisando otro jueguito para terminarlo. Bueno, ¿y qué juego les traigo? Un juego de Parker Brothers, ¿m? presentado por Konami, pues Kacha, del año 1983. Este juego se llamaba Super Cobra y era un helicóptero que tenía que infiltrarse dentro de la base de cobra, por así decirlo, porque la historia no, no, no sé, que me imagino que la base era de super cobra o alguien, entonces nuestro super helicóptero, por así decirlo, tenía que entrar a la base y, y robar un botín de dinero que está al final de unas cavernas. ¿eh? Bueno la base era como una caverna, entonces nosotros teníamos que entrar, evitar los misiles, evitar los tanques, evitar bueno, puta ovnis que también aparecían. Y evitar eh, como unos meteoritos o cosas que volaban en, en, en los niveles. ¿ya? Entonces, infiltrarnos la base, destruirlo todo, destruir lo que más podamos y al final agarrar el dinero. ¿Mm? de eso trataba más que todo Super Cobra. Era un juego de scrolling shooter que se podía jugar de dos, jugador de dos jugadores, no al mismo tiempo, era simultáneo. Y que había salido principalmente para la, eh, las máquinas de arcade. Este juego salió en el año 1981 y después fue lanzado para eh, la consola Atari en 1983 Bueno, estamos aquí en el juego del recuerdo, nada más de bla bla, bla y démosle a Super Cobra. lo vamos a terminar Bueno, al principio partía con esa musiquita Una musiquita que ya muchos conocen desde los, los que jugaron a Super Cobra. Si se fijan tengo que tener mucho cuidado con esos tanques que son como los más desagradables dentro del juego Y obviamente tener cuidado con la con el ambiente ¿m? O sea con las cavernas de no chocar aquí Aquí chocáis con todo, pues. entonces tenéis que, que no chocar con nada Este juego había salido también principalmente para la Atari Para el 2600 Pero la gráfica era más pobre pues. Sin embargo pues, igual no se queda atrás Para la época como una versión parecida a esta bueno, ahí vamos a la primera caverna es un total de 10 cavernas que tenemos que superar tanto estos misiles, tanques y todo el tipo de cuestiones que van saliendo abajo, si se dan cuenta, también tenemos que tener cuidado con que nuestra benzina no llegue a cero o sea, aparte de pelear con todo este tipo de enemigos que nos encontramos en el camino vamos a tener que pelear con la inestabilidad de nuestra benzina Uy, casi me llegó... Me llegaron las balas de ese tanque Ya Una vez que pasamos dos niveles o dos cavernas Nos marca mil millas listas Ya y Abajo también además de ver nuestro fuel O nuestra benzina Podemos ver nuestras vidas Podemos ver que nos quedan dos vidas Y bueno, este era uno de los, juegos que era de los típicos juegos Que sí se podían terminar Y que eran fáciles de terminar porque obviamente Tenía continués infinitos ¿Mm? Y yo creo que aquí los vamos a ocupar Porque no estamos muy bien que digamos La gráfica del helicóptero estaba súper buena Estaba todo súper bien hecho está todo relacionado mucho con el, con la máquina de arcade No se queda nada atrás Hay un juego que se llama Scramble Puta la huella. Hay un juego que se llama Scramble Que es muy parecido a este Que, que también se parece bastante al al Cavern de Marte 2 al Cadernal de Marte 2, que es como la misma onda que esto la única diferencia es que no estáis con es, con espacios tan estrechos para poder avanzar de ahí salimos de la segunda caverna y entramos como a la misma segunda caverna, pero de otro color así como que cambia el color y tenemos que disparar con fermitos todo el rato para poder ver si le podemos dar algún tanque de gasolina o alguna cuestión vamos muérete bien y ahí pasamos 2.000 millas terminadas bueno aquí ya empiezan a aparecer este tipo de elementos que volaban como no sé que, que no sé que podríamos como lo podríamos describir bueno, nada de extraterrestre quizás eh, que están, no sé, po, asociadas con supercore. <risa> no, no sé Bueno, cuando se nos empieza a, a acabar la gasolina empieza a sonar, a sonar ese ese ruido molesto como, como de que se te acaba la gasolina Y tenemos que sobrevivir nomás uh, casi me morí Vamos Vamos, bien, logramos pasar, a ver ya, 3.000 millas listas. Y aquí como que nos reabastecemos. Bueno, aquí ya empiezan a aparecer otro tipo de, de situaciones. ¿Cachai? Aquí ya dentro de la caverna te salen esas estas cuestiones con las que acabamos de pelear. Uh. Ya, y salimos airosos de este nivel. Vamos bueno, a cambiando el color. Más adelante aparecen unos OVNIs Que te disparan, ahí los vamos a ir viendo El juego en sí era bastante bueno, muchos lo recuerdan Porque, bueno... Era como de la época del Atari, obviamente Y fue muy famoso junto con otros juegos más como el Choplifter El Fur Apocalypse, ¿cachai? Que eran como juegos de helicóptero Y aquí vamos a pasar a otro nivel donde nos vamos a encontrar con esta? No sé cómo podría llamarla Ups, ya hasta ahí no llegamos Bueno, y ahí dice apreta el botón para poder continuar Y continuáis de ahí mismo Esos eran los continuos Bueno, aquí seguí avanzando Lo bueno es que partís del principio y salís con más vida No es que sea malo para el juego, pero tampoco quiero hacerme experto en él No era como mucho de mi estilo a pesar de que mi primer juego que jugué en Atari Fue un juego muy parecido a este El Cabernas de Marte 2 precisamente Mi primer juego de Atari Mío propio así el primer juego cargado A ver si después le, le, le, le echamos un vistazo a Cabernal de Marte 2 bueno, Creo que me he portado mal con, con ese juego sin hablar de él Uy, saliendo de la base Bien, perfecto Llevamos la mitad del juego como pueden ver es como siempre lo mismo. Siempre lo mismo en el sentido de, claro, disparar y todo eso, pero claro, van cambiando los escenarios. Van, van apareciendo diferentes como caminos de la montaña. O sea, la montaña va, va variando. Eso lo hace más entretenido. En algunos niveles son más complicados que otros. Ya, aquí se sí nos empieza a acabar rápidamente el fuel. Entonces vamos a tener que tratar de que... De darle solamente la... A las... ¿cómo se llama? A los estanques de benzina Uh, ahí estamos. Justito. Ya llevamos 6 millas. Muy bien. Igual el juego era entretenido. Para que andamos con cosas. Igual me gustaba, sí. Un amigo llamado Rodrigo me lo prestó este juego. Nunca sé, ese tiempo todavía no tenía disquetera. Super Cobra, buen juego. Eh, salimos de los meteoritos, se nos está acabando la encina. Vamos a ver si podemos darle ahí rápidamente. Tenemos que preocuparnos de que. Ups, chucha, no, no alcanza a esquivar el tanque y el meteorito. Ya, ahí vamos avanzando. Bueno, hay un juego que se llama Salamander 2 donde supuestamente dicen que, el, bueno, obviamente es un juego Konami El, el Player 2 tiene el nombre de este del helicóptero Como en honor a, al Super Cobra. Si quieren pueden buscar después ahí en, en los archivos de Konami Aquí llegamos a la parte de los extraterrestres que a mí se me imaginan como un icono del de, o sea, una forma icónica de los extraterrestres que salen en Metal Slug 2. Fíjense, tienen como una cara, ¿ven? Como los dos ojos, se parecen. ¿Cachai que tienen como la misma, la misma cara de los monos del, de los extraterrestres de Metal Slug 2? Se parecen un poquito. Oye, pues ya estoy viendo visiones. Y aquí tenemos que pasar rápidamente. Evitando que nos maten. Ups. Bien, salimos aireoso, aireoso. y aquí nos empiezan a disparar, obviamente capaz que... lo más probable es que vayamos a morir aquí. Cuidado con las balas. La gasolina se está acabando, la situación se pone un poco complicada y explotamos. Chocamos junto con el ovni. Maldito ovni. Vamos, avancemos nomás. Uh, complicado, complicado. Está como muy apretado aquí. Puta la wea, la bala del ovni. Vámonos. Dos continúe. Vamos. La idea es no morir. ¿eh? Pero.. Vamos a usar. Ya, qué onda. Me molesta cuando empiezo a morir. Brigio lo lo, lo ni que quieren que les diga. Bueno, me complicaron el panorama todo el rato. Bueno, y eso no es todo. Más adelante parecen como. Entre, como la, Tenéis que entrar en la base final pues, de, de esta gran fortaleza. Y ahí sí que se pone Brigio. O sea que podemos decir que voy a estar como más de dos horas aquí tratando de matar este OVNI y más encima después tratando de matar la base y se va a convertir en una grabación FOME como todas las que tengo en internet así que, a ver, vamos a ver si lo pasamos ahora oh, los huevos malos, los huevos malos, me molesto cuando pierdo Última vía. vamos huevos malo dale, tú puedes Eso era todo oh, la weá, la weá. Me molesta. ¿Qué quieren que les diga? Ya tengo que pasarla acá nomás man. Sí, igual se puede Todos con técnica O sea que ahí, ahí hay que apurarse Puta, ya parezco un hueón malo Para este juego, hueón ¿Quién dice que no lo eres? Ya. <ríe> Silencio. Ya, bueno, me piqué. Vamos, poder de juego el recuerdo, bueno, démosle. ¡Qué onda, weón! ¿Cómo no puedo pasar esa parte, weón? ¿Tendré que adelantarme? A ver, cachemos. como la grabación del pitfall, así, donde morí un montón de veces. Claro, había que adelantarse, puta que soy pollo, weón. Ahora muero con un tanque. Uh, salimos, al menos. Igual, no todos los juegos son fáciles, pues tienen su onda Hay que morir también uh. Bueno, aquí ya estamos llegando como a la base Los misiles tienen como un sonido muy chistoso cuando cuando salen Tweet, tweet Bueno, todo tiene un sonido chistoso acá, pues son un de Atari Vamos a ver si nos podemos cargar con un poco de benzina acá Vamos a evitar las balas a los tanques Evitar los misiles Waps Berigido el jueguito, pero entretenido sí, entretenido porque es complicado Ya estamos en las 9000 millas o sea, Aquí se pone medio cabrón el juego Aquí se pone complicado pues bueno. Aquí vamos a estar 10 horas. Ya vamos. Concentración nivel dios. Ya, vamos bien. Ah, que no se nos vaya a acabar la pantalla. Ya, bien. Vale la pena la concentración nivel dios. Ahora no no sé qué nivel voy a tener que ocupar acá pero... es que va a ser rajado puta tenía que... ay, pa'l pico oh, pa'l pico, oh, ¡vamos! Uh. Uh, buena <susurra> complicado, complicado bueno, aquí ya llegando al final Obviamente nos entregan como a este nivel Donde tenemos que desahogarnos Con todos los malditos Misiles, tanques y toda la cuestión que están acá Como que ya estamos en la base Final Podemos matar los tanques más fácilmente Con la ametralladora Y aquí llegamos Ya a la última base Donde tenemos que ser hábiles Con nuestro super helicóptero Y tenemos que Robarnos el famoso botín del cual le había hablado yo, que es este. Uh, vamos, lo agarramos. Perdiendo en el final. Bueno, ya vieron el botín. Vamos. Ay weón, malo, weón. No debería haber este video pero bueno, aquí se los voy a dejar para que vean que no podéis ser tan seco, weón, pues, bueno, y terminar todos los juegos así fácilmente. Tenéis que sufrir, tenéis que perder. Ahí está. El botín... No, vamos a dejar morir. ¿Cacharon lo que pasó? Como que explotó. Como que se destruyó con un misil que está adelante? bueno, entonces... Ya. Tenemos que terminarlo con el botín... Yo me dejé morir ahí intencional, porque no, voy a dejar, no me voy a ir sin el botín. <risa> sin mi recompensa. No, voy a, no, no estoy perdiendo el tiempo gratis, quiero... Ya, pues, weón, qué onda, weón, en el final. Weón malo, huevón! <risa> ¡Qué onda! Esta cuestión la pasaba con una vida, ¿sí? No, no me acuerdo de haberlo pasado con una vida, ni cagando. O quizás sí, no sé. Pero... pero que yo recuerde, no. Era bueno eso, sí. Pasaba jugando este jueguito también. Vamos a Escapate. Y ahí nos vamos con el bonus. Congratulations. Miren que un misil volando ahí. Bueno, ¿y qué pasó después de que lo termináis? Partida de nuevo. Era todo lo mismo de nuevo como en la época de del Atari. Terminaba un juego y partía de nuevo. Y como hoy en día. Así que ya nos podemos dejar morir y estar tranquilos. Y poder decirles que Super Cobra ha sido añadido a nuestra lista de jueguitos del recuerdo. Uh -huh. Un juego bastante entretenido, de helicóptero, ya. Parecido al. ¿Cómo se llama? al Scramble, parecido también al, al Cavernas de Marte 2. Ya, un juego que nos ofrece un reto bastante fácil, porque si tenemos tenemos vía infinita, ni un brillo. ¿m? Sin embargo, el juego es entretenido. Bueno gráfico, buenos colores, bueno de todo. Ahí estaría Super Cobra, añadido a nuestra colección de juegos, donde lo, lo recordamos todos los días. Van aquí en el juego del recuerdo, ya pues espero le haya gustado. Y nos vemos en otro jueguito del recuerdo. Que estén bien.